Ahora sí vamos a hablar de cada uno de los lóbulos. ¿sí? En este momento entonces vamos a iniciar por el lóbulo occipital. El lóbulo occipital entonces, será la porción más posterior ¿sí? de toda la corteza cerebral. Del cerebro, ahí sí el cerebro, no también del encéfalo más o menos, pero del cerebro. Se compone de tres cortezas básicas. Sí, en la nomenclatura de áreas de Brotman será la 17, la 18 y la 19, que corresponden al área visual primaria, a las áreas visuales secundarias y algunas de las áreas visuales terciarias. También las áreas visuales primarias son conocidas como corteza estriada, las secundarias extra estriadas y las terciarias también extra estriadas. ¿no? Es otra nomenclatura que existe de la corteza occipital. Después, en algunos libros van a encontrar cómo... Lóbul, eh, cortezas visuales estriadas y extraestriadas. Ya saben que la estriada es la 17 de brosman o la primaria y la extraestriada son las 18 y la 19 o secundarias y terciarias. Eh, en la cara lateral no tenemos cómo dividir el lóbulo occipital tan fácilmente. Es difícil encontrar una división del lóbulo occipital en la cara lateral. No hay una cisura que me divida el lóbulo occipital en la cara lateral. ¿sí? Por lo tanto, se hace con una línea imaginaria que es de la vista medial en la cual está la cisura parieto-occipital. ¿sí? Entonces, esta división que está acá es imaginaria, no es real. ¿sí? Muy bien. Aquí vemos el área estriada y las extraestriadas. La 17, B2 o 18 y las diferentes B2, B, B4, B5 en la 19. En la, en, la, en, la, en la vista medial, si sí vemos claramente la cisura parieto-occipital, entonces acá el lóbulo C se divide muchísimo más claramente. Y vamos a ver lo mismo, ¿no? Entonces las áreas visuales primarias están alrededor de la cisura calcarina. Entonces aquí, ¿qué divide el lóbulo occipital? La cisura parieto-occipital y la cisura calcarina. Alrededor de la cisura calcarina va a estar las áreas visuales primarias o la corteza estriada que es donde comenzamos a construir los estímulos visuales, es donde comenzamos a ver, aquí comienza el proceso de pintar el mundo. ¿sí? Y las cortezas secundarias estarán en el giro lingual ¿sí? y en el precunius, y en el cunius, digo, qué pena. Y algo de las, de, la, de las áreas terciarias. Muchas de las áreas terciarias visuales no están en el lóbulo occipital están ya saliendo del lóbulo occipital eso hay que tenerlo en cuenta Entonces, hasta hay alguna pregunta y está claro todo muchachos Digamos, funcionalmente, ya esto era anatómicamente, ¿no? Funcionalmente, entonces, las áreas visuales las dividimos en B1 hasta B12, más o menos. Sí, B8, más, depende de la literatura, pero las más, las más conocidas son hasta B8. Y cada, cada, cada letra con cada número, pues, significa un, un, una correspondencia funcional. La mayoría de, estos, de estas divisiones provienen de estudios con primates. Entonces, que ahí siempre que uno busca estas divisiones aparecen, son cerebros de, de, de, de macacos, de chimpancés, simplemente de macacos. Entonces vemos aquí B1 alrededor de la cesura calcarina, ¿sí? posterior, y será el área visual primaria donde llegan las señales que vienen del tálamo, del núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿sí? Y vemos B2, que son señales que provienen principalmente de. B1, B3, por donde van ascendiendo las señales, señales que vienen de B2, y así sucedía B4, B5. Ya vamos a volver con las áreas visuales para que, bueno, para esta visión funcional. Antes de esto, pues hablemos un poquito de cómo está organizado el sistema visual. Ustedes vean que el sistema visual, tenemos dos campos visuales, el campo visual derecho y el campo visual izquierdo. ¿Sí? Entonces ustedes extienden sus brazos, que queden horizontales, y están mirando hacia el frente. El brazo derecho hace parte del campo visual derecho, ¿no? Y el brazo izquierdo hace parte del campo visual izquierdo. Nada del otro mundo, ¿no? Pero si entonces ustedes por favor estiren sus pulgares y sus, entonces, dedos, ¿no? Entonces cuando hacemos esto, ¿no? la, la, la, la parte del campo visual derecho, ¿sí? se va a ir a representar a dos lugares. Entonces, el campo visual derecho va a ir a la de mi retina nasal derecha y la de mi retina temporal derecha. Entonces, si yo tengo la mano así con el pulgar así, ¿sí? entonces esto va a llegar acá y acá. A las retinas, a las fobias. Bien, y lo mismo para el otro ojo. Entonces, generando estos dos conos que se cruzan en los campos visuales. Gracias a ese cruce, es que podemos ver en tres dimensiones. Esto no es tan evidente en otros animales donde, que tienen campos visuales un poco con mayor ángulo, pero no logran ver en 3D. Estos propios de los primates y de los felinos, por ejemplo, que necesitan coordinar sus movimientos en un campo visual ¿sí? para poder agarrar objetos, saltar, bueno, coordinar sus movimientos. De aquí, entonces, la señal que está que viene de la hemirretina nasal y de la hemirretina temporal, de la derecha y la izquierda. Entonces, las hemirretinas temporales siempre van a venir, siempre se van a desplegar paralelas, o sea, no se van a cruzar. Mientras que las hemirretinas nasales sí se cruzan. Entonces, lo que está pasando, el campo visual derecho, en última, se va a procesar después del quiasma óptico, en el nervio visu eh, óptico izquierdo, hasta la corteza visual izquierda. Entonces, se, de, se cruzan los campos. Entonces, el campo visual derecho estará, al hacer así, mi mano con el, mi dedo así, va a representarse en mi hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y, lo, y viceversa, mi otra mano, en mi otro hemisferio, ¿no? Entonces, se cruzan en el, en el quiasma óptico. Van a hacer un relevo en el núcleo geniculado lateral, principalmente del tálamo. Hasta ahí y hasta cuando llega a la corteza occipital, ¿listo? Muy bien. Entonces, al llegar a la corteza occipital, entonces tenemos los dos hemisferios, entonces vemos que en el hemisferio derecho de la corteza visual primaria, arriban las aferencias visuales del campo contralateral, del campo visual contralateral, o sea, es decir, del de izquierdo, y en el izquierdo del derecho. ¿Sí? y arriba de la cisura calcarina se representará el hemicampo visual superior y abajo el hemicampo visual inferior. Entonces esto nos va a formar un cuadrante, un, un, una cuadrícula ¿no? con cuatro cuadrantes. Entonces en la parte, en, la, en los componentes acá, entonces en la parte visual, en, la, en, en el componente superior, o sea en el hemisferio, Izquierdo, dorsal, a la cisura calcarina, se procesa los componentes inferiores del campo visual derecho. En la parte inferior o ventral, los componentes superiores del campo visual derecho. Y viceversa. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, que está invertido en lugar y en arriba y abajo. Bueno, La, las áreas visuales primarias, entonces, del, eh, se encargarán eh, de comenzar, serán neuronas sensibles a los aspectos más primordiales de las señales visuales, básicamente. Y comienzan a responder a contornos, sí. entonces allí es importante para comenzar a percibir los contornos ilusorios, los bordes, son señales que son neuronas que responden a, a líneas, a orientación de líneas, a puntos, pero no responden como tal a formas, entonces, uno no percibe objetos con el área visual primaria, ¿sí? la actividad del área visual primaria es solamente suficiente para comenzar a construir el mundo. Sin embargo, sin actividad del área visual primaria no es posible percibir, ver nada visualmente en na estos estímulos. Todo tiene que pasar por el área visual primaria para ser conscientes de que estamos percibiendo cualquier tipo de estímulo. Eso conlleva a que cualquier lesión en el área visual primaria pues, va a generar un hueco en la percepción. O sea, que tú no seas sensible a ese tipo de señales. Si se lesiona un cuadrante, pues, eh, bueno, un, un pedacito nomás, tendremos un escotoma, que será un hueco en la percepción, ¿sí? Visual. Si tenemos todo un cuadrante, o sea, toda la porción superior o inferior de la lesura calcarina de uno de los hemisferios, pues vamos a tener cuadrantanopia o cuadrantanopsia, que será una incapacidad para percibir todo un cuadro, un recuadro visual. Si tenemos una lesión de toda una, un, una mitad, un hemisferio, pues vamos a tener... Eh, mi apnosia, que será incapacidad para ver todo un campo visual, ya no puedes ver la mano derecha o izquierda ¿sí? ¿listo? Las, las áreas visuales secundarias ya van a responder a, a configuraciones más complejas de los estímulos, a ángulos O sea, ya las neuronas se forman en hipercolumnas y van a responder entonces a componentes más abstractos de los estímulos ¿sí? Y en ninguna medida también van a responder a las señales que vienen de los dos ojos. Entonces comienza también la respuesta binocular para la, para la percepción en 3D. Se habla que a partir de, de, de B2 se van a establecer tres vías visuales. Una vía dorsal, una vía ventral, ¿sí? entonces dorsal hacia el lóbulo parietal, ventral hacia el lóbulo temporal y en la vía ventral como dos componentes. Uno hacia el surco temporal y dos, hacia el giro temporal inferior, hacia lo más inferior del lóbulo de los componentes. Y cada una se va, va a ser importante para diferentes procesa, procesos sensoriales y perceptuales. Bueno. Aquí vemos entonces, la distribución de las diferentes áreas visuales según su función. Bueno, desde ahora sí tenemos las áreas terciarias de, que van a ir de B3 a B8, y son zonas que se especializan en responder a, a, a, a determinados aspectos de los estímulos visuales. Por ejemplo, a la forma, al tamaño, al contraste, a las letras, a las palabras, a los rostros, al movimiento eh, o al color. ¿sí? Entonces, so, eh, vamos construyendo cada atributo de los estímulos. Después se va a unir todo eso en una percepción unificada, pero no es acá. Entonces aquí vemos la distribución de diferentes áreas visuales, de B1, B2, B3, sí, y aquí como para lo que está relacionadas. Las área visual, la área visual terciaria va a ser muy importante para la percepción de formas, ¿sí? ya para construir los contornos, para construir las formas completas, o formas prototípicas de memoria para la memoria visual. ¿sí? Mientras que el área visual 4, que está más en la vertiente eh, ventral, va a ser muy importante para la percepción de colores B4 y B8 son muy sensibles a los colores recuerden que una lesión en cualquiera de estas áreas pues va a conllevar a que se pierda la función con la cual están participando si tenemos lesiones en B3 pues vamos a tener problemas para percibir tamaños, formas o contrastes de los objetos ¿Sí? si tenemos lesiones en B5 pues vamos a tener problemas para ver, percibir movimiento si tenemos lesiones en B4 y B8, problemas para percibir colores. Y así sucesivamente, o sea, eh, percibirías en grises, ¿no? Listo. Otra cosa importante con todas estas áreas. Y acá, bueno, sería la vista lateral y acá la vista medial. B1, B2, B3, B3A, B, B4, B8, etc. B7. Y... Y es importante saber que todo, que para, no solamente para percibir, yo acá estoy enfocado en la percepción, pero eso también funciona para la imaginación, para los recuerdos, para los sueños. O sea, cada vez que si ustedes, yo les digo, cierren los ojos y van a volverse a acordar o a imaginarse como tal, cuando, tení, cuando yo hice el ejercicio de las manos, estirando las manos y ver sus manos al frente, ¿sí?, o van a cerrar sus ojos y se van a imaginar que están frente a su cama. Entonces, hagan el ejercicio de imaginarse que están frente a su cama. Para hacer ese ejercicio de imaginarse su cama, la pared, todo lo que haya de frente, entrando a la habitación hacia donde está su cama, eh, ustedes tienen que activar sus áreas visuales. Todas estas áreas, desde la B1, jerárquicamente, hacia las demás. ¿Sí? De tal forma que si ustedes tuvieran una lesión en B1, pues, así como tienen un escotoma cuando... Lo ve, cuando en la, en, la, en, la, en la vida real, cuando están percibiendo, también en la imaginación van a tener un hueco ahí. y No podrán imaginar toda la escena. Si tienen apnosia, ap ap no podrán imaginar todo el cuarto, sino solamente una parte. Si tienen cuadrantanopia, lo mismo. Si tuvieran la lesión en B1 bilateral, tendrán algo que se conoce como visión eh, cor ceguera cortical. ¿sí? De, si tienen ceguera cortical, no podrán ver nada en la vida real pero en los sueños tampoco podrán ver nada, ni cuando imaginan. Si yo les digo, pares en la frente de su, de su cama, y imagínense en su cama, no podrán ver nada. En cambio, si tiene una ceguera periférica por daños en los ojos, porque perdieron los ojos por alguna cosa, ¿sí? por estar tomando aguardiente adulterado, entonces eh, eso es diferente. Simplemente ustedes pueden conservar sus memorias, sus recuerdos, sus, sus eh, alucinaciones, sus sueños visuales porque lo que se perdió es la periferia. Uno no, no imagina eso con la periferia. Pero si se daña esto eh, a nivel central, desde, entonces vas perdiendo esas capacidades a nivel de recrear los recuerdos, de recrear, eh, de alucinarlos, de generar alucinaciones, de soñar o de imaginar. ¿sí? Es una persona con una lesión en... B4, que tiene que ver con eh, las experiencias de color, no podrá volver a ver objetos en color, ni podrá volver a imaginar objetos en color, ni podrá volver a soñar con objetos en colores, todo será en, en, en blanco y negro, en grises. ¿Sí? Ni podrá volver a alucinar con colores. Una persona con un daño en, eh, en B5, que es generan sensaciones de movimiento percepción de movimiento, de ver que las cosas se mueven, pues toda, toda su vida nunca podrá volver a ver, un, a ver un objeto moverse ni podrá recordar cómo es ver objetos moverse, ni podrá imaginar o soñar con objetos moviéndose ¿sí? pero esto no es un problema de memoria, es un problema perceptual. ¿sí? para que no se confundan, porque los recuerdos siguen intactos, lo que pasa es que cuando uno recuerda uno no tiene memorias guardadas en ningún lado. El recuerdo es volver a crear el, el, la experiencia. Es un error de nuestra forma de conseguir la memoria. La memoria nunca es recuerdos almacenados en ninguna parte. ¿no? Uno no tiene videos guardados, de, ni fotografías de guardadas. Ustedes no tienen un Instagram en el, en el cerebro. Ustedes lo que hacen es, cada vez que recuerdan algo, vuelven y activan su cerebro como si lo estuvieran viviendo otra vez. Cuéntame, valerie propio medio curiosidad, entonces las personas, eh, o sea, de eso que decías que no van a poder volver a percibir el movimiento, como o sea, que mirarían cuando se mueve un carro o algo así? Los akinetópsicos serían, las, la enfermedad se llama akinetopsia o acinetopsia, ¿sí? Pues verían fotografías, el carro lo ven ta, ta, ta, ta, ta. o sea, en, están ah. viendo el carro en la siguiente imagen, lo que ven es el carro que ha desplazado, depende de la velocidad, unos metros, y ya lo, cuando se ven es que están volando por encima del carro. No, okay. jugo, ¿no? no se no pueden servir es. un jugo porque para servirse un juego, te que ver el movimiento del jugo. Entonces, cuando llegan y voltean la jarra, ven una imagen que está cayendo y en la siguiente ya se derramó. Todo el mundo se vuelve solamente imágenes estáticas. ¿Pero eso también está implicado en las personas que tienen daltonismo? No, el daltonismo es periférico, acá estamos hablando de procesos sensor eh, centrales. El daltonismo es, una, es que los tienen una mutación en el cromosoma X para producir las proteínas de la retina y entonces no, eh, tienen una proteína de venos. entonces son insensibles a un espectro de la luz, que por lo general es el rojo. Los deutronopes. Y los unopes. ¿Listo? Ahí vas apuntando los que participan, por favor, Sí, profe. Ahí llevo Rebecca, Valeria y María Camila. Sí. antes se habían participado como dos. Bien. Tenemos otras áreas que no significan, que no están en el lobo occipital, pero también son importantes para la visión, como la LO, que sería occipital lateral. La B5. O MT que sería temporal medial, o B5, y en la vista inferior, acá tendríamos, por ejemplo, el giro fusiforme eh, y el giro para hipocampal. ¿Sí? Aquí vemos ¿ves? algunas de las nomenclaturas. B3, importante para identificación de formas, B4 y B8, para la percepción de colores, Esta sería la vista inferior. Eh, en la vista ventral, todo esto genera una corriente como una autopista de comunicación que será la ventral a través del de tracto occipito front, eh, frontal. Y, y... Tendríamos la, el, el componente occipital lateral, o lateral occipital, que es fundamental para identificar objetos. Entonces, lesiones en B3, problemas para percibir formas o daños para percibir formas que pueden ser unas formas de agnosias o de problemas para reconocimiento. B4 y B8, pues va a llevar a insensibilidad a los colores, acromatopsia se llama, ¿sí? que ves todo en blanco y negro, pero tiene que ser bilateral. Eh, B, eh, lateral occipital, agnosias, si se llega a dañar, ya no identificas objetos por sus rasgos. Occipital ventral y giro fusiforme entonces toda esta parte, occipital ventral y giro fusiforme es importantísimo para reconocer rostros y palabras. Entonces, si se daña, tendremos prosopagnosia, incapacidad para reconocer o percibir rostros, incluso el, el, el propio, o incapacidad, principalmente en el hemisferio izquierdo, para percibir palabras, que sería, que se conoce como, si es del desarrollo, si es un problema del desarrollo, una dislexia de tipo léxica, y si es evolutiva, una alexia, alexia eh, cortical ¿sí? o primaria. Y por último, el giro para hipocampal, que es fundamental para reconocer lugares. ¿Sí? Ya esto va hacia el lóbulo temporal, ya esto es el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, participaría principalmente en saber dónde estamos y en generar memorias contextuales. que vean. Todo esto se conoce como la corriente ventral y, y, o la vía ventral, ¿no? Entonces, de aquí viene el, el famoso modelo de procesamiento dual. Entonces, el modelo de procesamiento dual... Nos dice que las señales visuales se procesan en dos corrientes o en dos vías, ¿sí? Una vía ventral y una vía dorsal. La vía ventral sería importante para saber qué son las cosas, mientras que la vía dorsal sería importante para movernos y para eh, saber dónde están las cosas, para ver el movimiento y demás. ¿sí? Entonces, esto es importante para identificar y reconocer los objetos y aquí por acá para poder manipular objetos y movernos en el espacio. ¿Sí? Entonces, todo comienza desde B1, visual primaria, B2. Aquí B3, ¿sí? visual pa, eh, post, bueno, central. Y acá ya comenzamos el procesamiento de identificación. ¿no? Entonces, acá B8, colores, rostros, lugares, reconocimiento de objetos. Y hacia acá, eh, movimiento, movimientos oculares y identificación, orientación de la atención hacia dónde están los objetos. Bien, esto va, B5 va a recibir referencias directas de los colículos superiores del mesencéfalo La ruta dorsal procesa el espacio, la profundidad del movimiento, la orientación atencional, los movimientos oculares, el seguimiento de objetos. Mientras que la ruta ventral, la, esta sería la del dónde y esta sería la del qué, está más involucrada en, de, en, en, en percibir formas, colores, letras, palabras, objetos similares, discriminación de objetos, atribución semántica, significado, rostros y lugares. ¿Bien? Muy bien, es más de lo mismo, ¿no? Es la, la ruta ventral del, del qué y la ruta dorsal del dónde están las cosas. Algunas patologías del lóbulo occipital. Entonces tenemos, si hay una lesión en un lugar muy específico de la corteza occipital primaria de, la, de, la, de B1, vamos a tener un hueco en la percepción que se compensa moviendo los ojos y moviendo la cabeza, entonces no es tan disfuncional, pero tú sí puedes ver ahí como ese pedazo negro en, en pruebas eh, perceptuales. ¿eh? Esto se conoce como un escotoma. Un escotoma cortical. Si se lesiona ya toda una componente eh, visual de un hemisferio, ya sea eh, por encima o por debajo de la, de la cisura carcarínea, pues lo que vamos a tener es una cuadrantanopia, ¿no? Y es que se pierde un cuadrante. Se, si se lesiona toda la corteza visual primaria de un, de un hemisferio, lo que vamos a tener es una hemipnosia ab o hemianopia, ¿sí? Del hemisferio, del hemisferio contralateral, del campo contralateral. ¿sí? Entonces, si acá fue lo que se lesionó fue el, el, el, el, el izquierdo, entonces lo que vas a perder es la visión del campo visual derecha. Aquí vemos ejemplos de diferentes lesiones. Entonces, acá vemos cuarentanopias. Cuarantanopsias también se conocen, dependiendo del tipo de lesión que, que ocurra, ¿no? Pues aquí están las lesiones. Si, se, si ampliamos esto, veremos varios... Eh, las flechitas me indican dónde están los infartos cerebrales, dónde están las isquemias. Entonces, por ejemplo, miren que acá fue muy masivo y lo que se perdió fue todo el campo visual. ¿sí? Aquí, eh, en este, también eh, es, una buena, es un daño cerebral grande y hay un campo, una pérdida de campo visual importante. ¿no? Acá, Muchos son, estos son como tumores, estos son más como infartos cerebrales. Aquí vemos otro infarto cerebral con una, con una cuadrantanopia. Sí. Y aquí vemos casos de escotomas. Con, con varias lesiones bilaterales. Así sería como lo que vería una persona con una hemiapnosia o hemianopia. Bien. Listo. Hay un fenómeno, yo ya les dije, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona toda la corteza visual primaria? Pues tenemos eh, pe, eh, ceguera cortical, ¿no? Y en la ceguera cortical tú no puedes percibir nada, re, eh, recrear ninguna imagen eh, visual. O sea, tú recuerdas que, que tú sabes que viviste esa experiencia. Tú dices, ¡ay, sí, yo me acuerdo que, que tuve fiesta de 15 años! ¿Sí? Ah, me acuerdo que el vestido era de tal color, me acuerdo quiénes estaban, pero tú nunca puedes volver a visualizar tu fiesta de 15 años, ni ver el color, ni ver a nadie, ni verte a ti mismo, ¿no? Porque tienes ciego cortical, tienes una ceguera cortical. O sea, no es un problema de memoria, es un problema perceptual. ¿Sí? Ahora, en estas personas con ceguera visual, eh, con ceguera cortical, qué pena, hay un fenómeno que se llama blink side. O visión ciega En estas personas, como vemos al señor que está acá A este señor Tiene ceguera cortical A él sí le dicen, bueno, ¿qué está viendo? No, yo no veo nada, no puedo soñar nada No puedo imaginar nada pues Está ciego O sea, no puede volver a generar escenas visuales Sin embargo, cuando le dicen que camine por este pasillo Que está lleno de obstáculos Como lo pueden ver, acá hay una silla Acá hay una caneca, bueno, hay una cantidad de cosas Él puede ir caminando esquivando los obstáculos sin que sepa que puede esquivar los obstáculos. Él no es consciente que puede esquivar todos los obstáculos y que puede caminar esquivando los obstáculos. ¿sí? Y esto pues no suena, no hay ninguna entrada auditiva, no hay apoyo de otras modalidades sensoriales. ¿no? Adicionalmente, este señor, estos, este tipo de personas, si tú no les, les arrojas algo, que no sean pues muy, muy, muy fuerte, muy alta velocidad esas personas son capaces de esquivar objetos que les son arrojados y es más, podrían llegar a atrapar los objetos en el aire sin darse cuenta que lo pueden hacer y sin saber que lo pueden hacer, pero lo pueden hacer es decir que de alguna forma ellos están teniendo están procesando las señales visuales sin saber que las pueden procesar ¿sí? O sea, ellos creen que están ciegos, pero de alguna forma su, eh, están respondiendo al mundo. A través de las entradas visuales. ¿sí? Por eh, Cuéntame, Hanna. Yo te iba a preguntar ¿qué, qué pasa cuando nosotros no recordamos lo que es. O sea, cuando a veces han dicho que... Ciertas personas, digamos, recuerdan que su ropa era de un color, pero cuando uno va a mirar la escena no era de ese color. ¿Eso por qué sucede? No, eso tiene que ver con falsas memorias y es un pros y cuando, lo, lo retomamos cuando hablemos del óvulo temporal, ¿vale? Vale. Bueno. Y... Es un fenómeno diferente, mejor dicho, no es un problema perceptual, eso es una característica del sistema visual, del sistema de memoria, la memoria funciona así, y tiene que ver con lo que ya te dije, y es que nosotros no tenemos recuerdos almacenados en ninguna parte, y cada vez que recordamos algo, lo que hacemos es recrearlo, y pues tú recreas, tú creas tus recuerdos con las pistas que tengas de, en el contexto. Sí, con lo que te dicen, con, sí, con diferentes pistas. Y muchas veces, pues, muchas veces no, todo el tiempo estamos recorre, recreando recuerdos que son diferentes a como los vivimos. Uno cree que o sea, su pasado no es como ustedes lo vivieron. O sea, ustedes creen que vivieron unas cosas, pero eso no lo vivieron. Ustedes o vivieron cosas que son muy diferentes, pero pues, eso es ¿quién, quién, quién, quién es uno, ¿no? O sea, no hay que meterle tanta tiza a eso. Sí, o sea, los recuerdos no están llenos de, de inconsistencias, pero es que eso es adaptativo, eso es importante, ¿no? O sea, uno no es sus recuerdos porque los recuerdos son de la vaina más imprecisa del mundo, principalmente los más tempranos. Pero bueno, y los más tardíos también, es entre uno más envejece menos control hay. Eh, sobre, les voy a dar entonces, a ver, al que me responda de forma precisa, cinco puntos de participación. ¿Qué me explica la visión ciega? ¿Por qué las personas pueden responder al mundo a pesar de que ellas no son, eh, de que, ellas no, de que están, no, no ven nada? A ver, tres, le doy la oportunidad a cinco personas que me respondan. Entonces, cuéntame, eh, Juan Felipe. Tal vez tenga que ver con que no hay un daño en la vía o pues en la corriente eh, dorsal que permite la ubicación y la, el procesamiento de la información de dónde y, y movilizarse, o La corriente dorsal. Pero si te das cuenta, esta es la corriente dorsal, ¿no? Y, y la persona tiene dañada B1. Entonces, ¿por dónde llega la señal a la corriente dorsal si no es por B1? Dale, otra persona que quiera participar además de Felipe. Hay más por buena, por, por, por más o menos por ese lado, Felipe, pero falta algo importante. Rebeca. Creo que tal vez porque, a pesar de que tiene, como dijo Jorge, la corriente visual dorsal eh, afecta, la corriente ventral no lo está, que es la que ayuda como a reconocer objetos. Sí, pero lo mismo que le dije a Felipe, es que es por dónde está llegando la señal a la corriente dorsal. Si no es por B1, porque B1 está dañado. Ok. ¿Alguien más? Gabriel, ¿sabes? Pues... Podría intentar dar una respuesta, ah, pero te siento te que ahí está Valery. Cuéntanos, Valery. Qué pena, Valery, cortarte. Valery, cuéntanos. Valery, bajo la mano. Rebeca, ¿vas a decir algo más? No, prefiero. no. Baja, no, no. Se baja, baja la manito. Dale, Gabriel, ¿tú qué hipótesis tenías o tienes? No, pues, o sea, yo pensaba lo mismo que Juan Felipe, pero en el sentido de que, pues, que la información que procesamos no solamente es a través, pues, visualmente, y, pues, hay una cosa, pues, que me acuerdo, que es lo de la propia excepción y que, más uh -huh. que todo, está como involucrado como en todo lo que es el lóbulo parietal y las estructuras que, sí. eh, pues, están ahí. No me acuerdo cuál específicamente, cuál eh, giro nivel, era. A nivel de mesencéfalo, aquí la importancia es la señal que viene del mesencéfalo. Que yo en algún momento les dije, yo les voy a hacer esta pregunta y les voy a dar varios puntos. Y ustedes se olvidaron de mí. Sí. ¿Verdad? Valerie, ¿qué pasa? Cuéntame. Perdón, profesor, es que ahorita tuve. O sea, te, estoy teniendo problemas de internet y no me dejó prender el, el micrófono. Um, bueno, pues. Eh, me parece que en la, en la lectura mencionaban algo de B5, ¿no? Que era eh, uh -huh. gracias al... O sea, como con estudios en monos, uh -huh. eh, se había hecho un, una, una relación entre las conexiones IPs y laterales directas uh -huh. del cuerpo geniculado lateral del tálamo con el área temporal media pues, de eso del B5. Y que sí, eso sí. le permitía a la persona... Eh, pues, o sea, tener, un, eh, quedarse con una capacidad residual uh -huh. de una, pues, de la sensación de que existe la presencia de un objeto. Exactamente. Entonces, va por ahí. Entonces, está mtoe 5 acá no está tampoco claro, que reciben señales principales, ¿de dónde? Entonces, hay una vía alterna, no todo pasa por B1. Hay, una, hay un camino viejo que es un camino que, tiene, que va más o menos por lo que decías tú, Gabriel, de la propia sección, ¿sí? que es un camino de, propio de los peces, que va desde los colículos superiores, también geniculado lateral, principalmente, pero es más colículos superiores del, de, del mesencéfalo, hacia B5 y de aquí se toma un atajo. Entonces hay un atajo inconsciente, un atajo... Eh, que no, del cual no sabemos, pero todo el tiempo estamos procesando y para adaptarnos rápidamente de dónde vienen los objetos, para poder patear, para poder conducir, correr, movernos. Entonces, que no, va, que no pasan por B1, sino que va de la, del, del nervio óptico, núcleo genicul, eh, puede pasar por el núcleo geniculado, no necesariamente, va directamente a colículos superiores, luego B5 y luego esta, esta vía que me estaba hablando, vale ¿listo? Entonces, Gabriel, dale dos puntos a... A Felipe, a, a Rebeca y dale cuatro puntos a, a Valery. ¿Listo? Listo. Dale. Por favor. Y date unos cinco puntos a ti. Hanna, <risa> <risa> <risa> cuéntame. No, pues yo con lo que habías dicho, que también como que la EB5 hacía si parte de la corteza visual secundaria y pues sí, eso mm -hmm. que queda de toda la proporción y que sí. habían dos marcos de referencia, uno a retinóptico, que era el que, pues, en este caso está le dañado, creería yo, y el otro sí. es el espacio tópico. Entonces, que es, sí. como diría, la dimensión sobre los objetos y las cosas? Entonces, eso era lo que iba a decir. Gracias, gracias, buen complemento. Entonces, tenemos ahí otro puntico a eh, Hanna. bien, entonces, miramos, acá están las autopistas, ¿no? Entonces, vemos el camino de hacia B1, B2... ¿Sí? Y este es el camino que está dañado, pero hay un camino viejo que va a través de los colículos superiores, pulvinar del tálamo, B, eh, B5 y toda la vía parietal de la que me están hablando. ¿no? Esto sería lo que ustedes están diciendo para poder ubicarse, orientarse en el mundo y esto sería el camino para reconocer y saber qué son los objetos, que es lo que acabas de mencionar también, ¿cierto, Jana? Sí. Listo. Bien. Algunas alteraciones. Entonces un resumen de alteraciones. Acá está en cada una de las vertientes. Entonces aquí en la vertiente dorsal, entonces tendríamos como la imposibilidad de percibir movimiento, acinetopsia o a falta de reconocimiento de las formas tocadas, astereognosis. Eh, simultagnosia, que es incapacidad para unificar las partes en todo, atapsia óptica, que creo que también la mencionaba en la, la lectura, que es como una incapacidad para eh, dirigir los ojos de forma voluntaria a los diferentes componentes de las escenas visuales, que puede conllevar a síndrome de Balint, a que te quedes enganchado solamente en un componente de una escena visual, y no puedas tampoco a, a, a ir explorando toda la escena visual. Sí eh, y en la vertiente ventral, pues básicamente agnosias para objetos, acromatopsia cere cerebral, que es diferente a la acromatopsia óptica, que sería relacionada con no tener los, los, los receptores, la prosopagnosia, que es la incapacidad para, re para reconocer rostros, la topoagnosia, que es o topografagnosia, que sería la incapacidad para reconocer lugares, y la alexia pura, que sería la incapacidad para reconocer letras. Muy bien, hasta ahí nuestro lóbulo occipital. Cuéntame, María Juana. Eh, María Juliana, pero sí, eh, lo que pasa es que yo tengo una...